Hola, hola con nosotros. Aquí Somar comentando un día en la taberna. Y hoy tenemos otro capítulo de Total War Warhammer 1. Este va a ser nuestro capítulo número 29, si no me fallan las cuentas, chicos. Y nos estamos movilizando. Hay que llevar a toda esta hueste de. De enanos. A este señor nos lo vamos a llevar. Vale. Estos ejércitos se están recuperando, entonces estamos en la tentativa de atacamos a Barakvar y limpiamos estas tres regiones suyas y los conquistamos y los hacemos nuestros. No sé cómo verán eso el resto de enanos, pero probablemente lo vean feo. O estamos en el, en el punto de eh, asaltar porque tenemos que ir, bueno, hay que ir hacia el norte. O sea, el caos viene, el caos se acerca. Uh, cuatro turnos. Por alguna razón. Bueno, no pasa nada. Vale, vamos a pasar turno. Para que nos hagamos una idea de cómo están las cosas, ¿vale? Eh, los objetivos que nos quedan en, en la victoria. O sea, un montón de fortalezas por el estilo. Que al fin y al cabo, teniendo eh, aliados militares. Bueno, cada Zakadrim, como aún estamos en la alianza defensiva, pues no, no cuenta como... ...de nuestro patrimonio... ...pero hay que ir a buscar aquí... ...unos territorios alejados de la mano de Dios... ...y... ...hay que quitarse... ...a los guerreros del caos de medio... ...van a venir... ...o están viniendo ya... ...y vamos a pasarlo muy, muy, muy, muy mal... ...objetivos del capítulo... ...alcanza el rango 20... ...con un héroe... ...que aún no tenemos... ...y el quinto es... ...50 tecnologías... ...Dios... ...vale... ...bueno... Estamos en ello Así que nada, volviendo por donde estábamos Vamos a simular el turno Sí, y ahora, y ahora movilizaremos nuestras tropas Pero vamos, hay que ir al norte Vamos a sacar ¿Ah, ¿Me vas a pedir la paz? Cap Capaz serás Mira Declinar, te voy a pasar por encima Te voy a aniquilar de la faz de la tierra Vampirito Uf, los guerreros del caos, dan miedo, eh. Los bonkasten. A ver, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? ¡Ja! Por encima los vamos a pasar. Oye, esta tiquita. Venía ahí la vampiresa. el castillo de Drakenhof, no lo vamos a tumbar. Uy, se ha venido aquí, hay un ejército bien tocho guarnicionado, eh. Vale, ahora tiraremos de Diplomacia y lo marcaremos como objetivo, el castillo de Drakendorf. Y lo asaltaremos. Ese ese asalto tiene que estar... Uf, es que solo lo estoy pensando y ya... Uy, asaltar unidad, éxito. Asalta a la siguiente región. Esen, agravio disponible. El agravio del mal pagador. Bajo la dusta mirada de Balaya, el conde lector de Ostenmark contrató a unos expertos ingenieros enanos para levantar una poderosa fortaleza. Y luego acabó pagando a los Dawi una miseria, una atrocidad. Saquea a Ostenmark. Eh, ¿Dónde está esto? Dios, está como muy al norte, ¿no? Un uh, nivel 20, vale. Uf Vale, bueno, vamos subiendo cosillas. Esto está muy, muy, muy, muy al norte. Bueno. Nuestros movimientos. ¿En serio? Esto con el de bajo a la montaña Bueno, yo qué sé Vale, vámonos para allá con el nuestro Maestro herrero, el señor de las runas Vale, además Dios, porque no puede Uf, tiene el movimiento súper limitado para acceder a esta región ¿no? Eh, eh, eh, eh por alguna razón tiene el movimiento súper limitado aquí en esta zona. esto estos enanos están un poco tocados, ¿eh? Vale, ¿cómo vamos con este hombre? ¿Nos podemos unir aquí? Sí, perfecto. Vale, vamos a incorporarnos al ejército de este señor. Perfecto. Y ahora además vamos a... Vale, vamos a... Diplomáticamente hablando... Vamos a establecer... Uepa... Coordinación bélica. A ver. Caracazul. No, no. ¿Cómo son? Zubar. Con Zubar. Objetivo de bélico. Aquí. Vale, perfecto. Con Karazacadrim no podemos... A ver. Algún otro tratado. Alianza militar. Para adelante. Aceptado. Perfecto. Vamos a establecer además coordinación bélica. Ah, esto solo tiene contra el Losson Casting. Pues venga. Vamos para adelante. Si es que esto hay que. Hay que pasarlos por encima. Nosotros tenemos que llegar hasta aquí, ¿eh? Buah, nos espera, nos espera un buen paseo. Vale. El clan Angrun no tenemos probabilidad de. Alianza Militar. Vale, yo es que creo que esto va a ser la clave para todo. Vale, no, tenemos, no tienen guerra con nadie Están en guerra con Estalia, facción desconocida Vale, bueno, ahora veremos cómo haremos los movimientos Ok Vale, bueno, tenemos este ejército que se viene para arriba Hacia la zona norte Tenemos este ejército aún Está recuperando bajas Vale, bueno Vamos a movilizarnos un poquito Vamos a incorporar primero Sí, sin duda Lo incorporamos Y ahora nos movemos Perfecto. Vale, este ejército ¿qué tal está Vale, faltan turnos Aún para moverse, vale, con este ejército Veremos si, si hacemos el asalto de De Es que si no se mueven Si no se movilizan, están ahí perdiendo, Haciéndonos perder el tiempo Vale, vamos a ver si los podemos Convencer Barbar. Nada, va a ser bajo Vamos a la confederación con los reinos y enanos, orden público han rechazado, obvio vale, nada, no pasa ya están todos los movimientos necesarios realizados vamos a ver si nos podemos gastar el dinerito en algún lugar vale, vamos a sacar aquí el monumento a Grimrir es que gastarme los 15.000 aquí Mestañas. Vale, esto está... Uf, puf, puf. Vale, aquí perfecto. Aquí perfecto. Vale, esto es... Vale, es que eso es Galbatraz. Y aquí nada, hace falta excedencia de población y ya está. No, tributo al gran rey. No. Edificios, reclutamiento local. Vale, este. Estupendo. Vale, pues nada, siguiente. Vamos a pasar de turno, como ya tenemos todos los movimientos hechos. Sí, vale, perfecto. Pasamos de turno y ver qué necesitamos. Está bien, vale, está bien, está bien, porque el, el, los, el imperio va apretando por aquí y lo necesitamos. Pagos, no, lo siento. Te voy a pasar por encima, no me lo... No, ya puedes pedir clemencia, mucho te tienes que arrodillar como para que te hundas en la tierra. O sea, te voy a meter bajo tierra, te voy a hundir. Uf, ahí viene un ejército, ¿eh? Cuidado. Ahí ha venido un ejército cargadito. O enjamere. O sea, los de Zuba están moviendo tela, ¿eh? A ver, ¿qué nos pides? Alianza militar. Te la acepto. A la es sigma. No lo meteréis. Me, me gusta, me gusta. Hay, hay que ir moviendo, hay que ir moviendo. Bloodborne en una fuerza enemiga. Intentaba tener una emboscada en Castillo de Rakenhorf. Dios... Sur de las tierras yermas. ¿Dónde estamos? Karakadrim. ¿Por qué razón? Eh, una cervecería, pero ya. Vale. Aquí hace falta un de orden público. Si nos acabamos de mover. Orcos salvajes. Nos atraerá aquí. Dios. Vale. Bueno, ya estamos listos. Nos vamos a ir. Mira, de hecho, voy a reclutar aquí un señor. Reclutamos un señor. Pierna mutilada. Liderazgo. Ingresos de todos los edificios. Me gusta. Lo reclutamos. Lo vamos a meter aquí. ¿Vale? Guarnicionado. Y vamos a reclutarle. Una pequeña hueste. Nada, de... Pero lo mínimo preciso y necesario. Dios, solo puedo sacar lanzagravios de aquí. Solo puedo sacar lanzagravios de aquí, en serio. Nada, vamos a sacar guerreros enanos. O bueno, con lo que hay en la fortaleza. Nada, pues vamos a sacar lanzagravios. Vale, vamos a meterle dos de lanzagravios. Y a volar. Sí. Y ya está. Vale, además vamos a poner las habilidades de nivel. Marcando el paso. No. Corrupción vampírica y el caos. Ah, pero no su orden público. Vale, pues nada, vamos a ponerle bufos y ya está. Obstinación. Vale. Uy, no podemos meterle dos. Ah, vale. Venga, y movidos hacia el norte, como tiene que ser. Vale, vamos a subir el Krun a nivel 3, perfecto. Este ejército ya lo hemos movido, sí Este ejército ya lo hemos movido, no Vale, un poquito hacia el norte Eso, eso, eso, vamos subiendo, vamos subiendo Hay que ir subiendo Ahora, ¿qué vamos a mover por aquí? Este maestro ingeniero Aquí vamos a hacer poco, me da mil la nariz Sabotaje, ¿para qué? Modificar la velocidad de movimiento No nos aporta mucho Asesinar, 22% Héroe herido, 15%. Hemos venido a jugar. ¿Llega? No, no llega. ¡Ah! No llega. Vale. Herrero rúnico. No puedo entrar por aquí. Desplegar héroe. Reduce la corrupción vampírica. Por alguna razón no me dejaba moverlo y ahora sí. Vale, vamos a acercarnos. Lo malo es que el ejército de... Oh, vale, aquí estamos en nuestras tierras. Perfecto. Vale. Vale, este ejército sigue aquí recuperándose. Efectivamente. Y es que el cast... asaltar el castillo de Drakenhof es un poco locura. Podemos poner camino subterráneo, venir para aquí atrás. Y regenerar nuestra pastilla. Oh, oh, oh, oh. Maravilloso. Vale, hay que saltar aquí en algún momento. Buah, este ejército también lo pasamos nosotros por la piedra. Vale, no puede, nosotros no podemos capturar, pero los humanos creo que sí, entonces eso está muy bien. Vale. vale, vale, vale, vale, y uno de los ejércitos que quiero sacar me lo llevaré hacia allá, hacia aquella zona. Vale, sí, vamos a subir esto y vamos a subir aquí. Vale, vamos a meter la cervecería por lo que pudiera pasar. Y más para adelante. Subir el peñasco negro al 5. Cara, picos. Aquí no hay nada más que construir. No, no, no, no. Galvatraz. Aquí cuando saque en Grunt y Mingol meteré aquí seguramente un señor del clan. O sea, un. Un salón de enanos. Y así podremos reclutar. Pues porque no podemos reclutar nada en.. en una... Vale, vale, perfecto Pues entonces, movimientos listos Así que Vamos Al siguiente turno, vamos a movernos A ver qué ocurre en la zona norte Que los del caos Es que me... Uf, me... Que no, que no Que no Vais a... Vais a sucumbir A nuestros Lanzallamas Al poder del fuego enano Y a... bueno a la ingeniería. Ojo que viene. Ah, pues podemos reventarlos, eh. ¡Oh! Carazacadrim. han salido aquí. ¿Cómo? Sur de las tierras y elmas. Los 800 que tienen de esta provincia se han alzado contra nosotros. Aplasta la revuelta en Galbatraz. Vale. Vale. Buah, ¿sabes? Y tengo. <risa> Y tengo, no sé, ¿qué te parece? Mm, sí Saquemos lanzagravios ¿Por qué no? Hostia, vale somos la leche eh, eh, eh, eh. Son cuatro turnos, es una locura Vale, vamos a sacar, necesitamos ejército real mm, mm, mm, mm. Vale, vamos a sacar enanos, guerreros enanos ¿Dónde están los guerreros enanos? Uno, dos... Uno, dos y 3 ¿Por qué razón ahora dispongo de atronadores? Vale, las barbas largas cuestan lo mismo. O sea, el, manten el coste del mantenimiento tampoco difiere mucho. Vale, vamos a sacar una de barbas largas con el, con el de este general y ya con eso podremos enfrentar este ejército sin duda alguna. Vale, vamos a... Nada, no, con estos seguimos movilizándonos hacia el norte y ya va. Uy, venga. Hacia el norte, eso es. Con este otro ejército más hacia el norte. Es que tengo duda. Los ataco y los... Absorbo. O no vale la pena, no lo sé. Vale, talleres de baratijas. Todo esto es dinero. Pero muy ricamente. Recursos producidos en esta región son Menos uno <risa> Vale, eh, nada, vamos a hacer La cervecería No, aquí hay una Entonces ¿Qué más voy a querer meter aquí? Porque es que no genero no Recursos en esta región Nada, pues vente con la cervecería Y ya está, apañadito Vale, aquí nos vamos a movilizar Voy a pasar, no los voy a atacar Vamos a ir... Buena onda. Y a ver si se nos unen a los combates. De hecho, vamos a hacer que vengan. Tío, vamos a tirar diplomacia del clan nano. No están en guerra con ellos. Es que esto es un problemón. Que no estén en guerra supone mucho. Establecer pues relaciones diplomáticas. Unirse a una guerra contra los <tose> condes <contra los tose> vampiros y los... Moderado. ¿Ha rechazado? Tengo mis razones. Voy a tener yo mis razones para hacer alguna cosa dentro de poco, ¿eh? Karazakrim... Vale. Ok, pues nada. Continuamos este ejército. Vale, vale, vale. vale. Va a venir la fiesta. Me comentan por pinganillo. Hola, no llegamos! ¿Qué me cuentas? Sube de nivel. Ojalá... Uf. Pieles verdes no... Vale, vamos a meter la armadura completa. Perfecto. Es que este ejército está aún un poquito tocado. ¿eh? El herrero rúnico aquí, ¿qué puede hacer? ¿Bloquear magia? No, ¿Para qué? No se puede unir a ninguno de estos dos ejércitos nuestros. Vale, vamos a... Como que asesinar. Ah, no, no, no, no, no, no. Hostia, el misclico hubiera sido brutal. Dañar murallas. Éxito, bien. ¿Y porque qué salió como si destruyera murallas enanas? Perdón. <ríe> vale. Ok, vamos a meter el herrero eh, rúnico. No lo vamos a llevar para allá. Vamos a traernos este ejército. ¿Por qué no te pueden mover? ¿Sin ejército de apoyo? ¿O es que nos ha pillado? Eh, este ejército lo destruimos. Muy fuerte. Daño por poder de penetración. Madre mía. Este cañón de órgano va a reventar lo que no está escrito. Aunque estemos medio tocados con la línea frontal. El resto. O sea, es que con que les hagamos focus a la caballería. Ah, uff. Estos caballeros negros tienen buena pinta ¿eh? Lanzas, lanzas y bardas Vale Con que reventemos la caballería Y, y las, las voladoras Con los ballesteros Está todo hecho Los lo reventamos antes de que nos toquen Vale, librar batalla Vamos a ver No saben estos condes vampiros dónde se han metido Con el dragollero ahí y, y para otro lado y, Con la lanza más Pff, nah, es que no nos van a tocar. Vamos a pues, oh, oh, Vamos a ver el maestro ingeniero en acción. Ese va a ser el nombre del capítulo de hoy. Bombardero... No, bombardero no. Ma, maestro ingeniero en acción. Ay, titular. Nah, es que los reventamos. Pero los reventamos con ganas. Nah, esto va a ser una locura. Porque además la formación con este ejército ya la tenemos muy, muy, muy, muy clara. No sé cómo vamos a meter ahora el Maestro Ingeniero, pero bueno... Logan el Resistente va a comandar nuestros amigos barbudos hacia la victoria. Prepararos porque esta noche se viene cervecita Bugman. Recién descorchada del barril. Vamos, vamos, que nos vamos. El carro... Me da un poco de miedo el carro. Porque creo que no hemos visto ninguno aún. Pero bueno. Toda la morralla esta que tiene por aquí. La reventamos con los dracoyerros y el resto... Será historia. Vale, más o menos agrupaditos. Vale. Eh, vamos a coger todo y para atrás. ¡Oh! ¿El maestro ingeniero qué tiene? ¿Esto dispara? ¡Hola! Tiene como... Dios, tiene tropecientas armas, tú. ¡Wow! Atrincheramiento. Me gusta. Vale. Uy. Vale... Y vale, es que nos tenemos que poner lo suficientemente anchos Vale, aquí vamos a meter un, los grupos más o menos Uy, porque se han hecho súper pequeños Vale, estos dos Y vamos a meter aquí Vale, a especialista, cuerpo especialista, cuerpo, como me parece bien Vamos a meter a este con oh, Con el yelmo, tú Vale, perfecto, el yelmo de la discordia Opa. Vale y todo esto va a ser un grupo fijado, perfecto, ahora aquí en este lado barbas largas, sí, para que den el bufo, en este otro lado barbas largas, uepa, oh, en este otro lado barbas largas para que den el bufo y ahora vamos a meter aquí cañones, lanzagravios, cañones, vale, esto va a ser mi otro grupo, vale, vamos a hacer que sea el 5 por ejemplo, perfecto fijado, vale, que no nos movamos ahora, aquí en el lateral vale, estos van a ser los de, entre comillas apoyo, van a ir por aquí detrás y donde haga falta, los movilizamos ahora, vamos a meter la más numerosa de enanos aquí es que pillamos todo el ancho vale con dos de ballesteros en este costado perfecto, y esto va a ser nuestro grupo 2 y ahora qué estamos aquí Con esta esta de enanos ¿Dónde está? Esta de enanos no fue colocada aún Vale, vamos a meterla aquí en, en Retaguardia para aguantar por si fuera necesario Apoyar aquí A los de estos De todas maneras, este y este, y este y este Estos dos aquí Vale, y esto va a ser nuestro grupo 3. vale Lo fijamos, ah no Vale, perfecto. Nuestro. Perfecto. Vale. Vale, y estos, bueno, estos son el grupo de apoyo. Vale, perfecto. Comenzamos batalla. Venga. Grupo 5. Ah, no podemos disparar aún. Vale, vamos a adelantar un poquitín la línea. Y ya está. Vale, este es el grupo 2. Perfecto. Vale, y el grupo 3, un poquito también, así como medios corados Vale, a ver, los lanzagravios, ¿dónde están disparando? Vale, me parece bien, correcto, al mogollón, lanzagravios aquí, los cañones de órgano, en cuanto tengan línea de disparo, al señor. Pero, oh, no, no, no, no, hay mucha caballería, ¿dónde está la caballería tocha? Estos, estos, estos, estos, estos... Bueno, van a morir, pero... ¿De qué manera? Vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale... ¡Uh! ¿Qué viene, qué viene? ¡Nah! Estamos jugando en otra liga. Literal, estamos jugando en otra liga. Vale, hay que formar un poquito en el lateral. Eso es, eso es, eso es, eso es, eso es... Vale, la línea central que avance un poquito. Uf, ¿dónde vamos a apoyar aquí? Vale, vale, vale. Hace falta apoyar eso. Perfecto, perfecto, perfecto, perfecto. A ver, oiga, señor. Eh, vamos a necesitar su apoyo. Usted avance y nosotros ya gestionamos. El lanzagravios. Uy, el boncaster está ahí. Venga, ya, ya, ya, ya. Vale. Oh no. Esto es seleccionable. Se lo puedes tirar a alguien. O sea, lo tiras en una de las de. Uf, qué pasada. Uf, oh, les ha bufado algo. Vale, podemos, podemos, podemos, podemos. Vale, nada, perfecto. Vale, vamos a avanzar con esta Esta donde hace falta llevarla. Vale, hay que colapsar aquí, hay que colapsar aquí, hay que colapsar aquí. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Vale, esta de guerreros enanos vamos a llevarla hacia acá. Oh. Vale, se puede, se puede, se puede, se puede Se han movido muchísimo los cañones de órgano Eso no me gusta nada Vale, vamos a, caber, vamos a limpiarnos la morralla Nada, perfecto los dracoyerros Vale Vale, vale, estamos bien, estamos bien, estamos bien, estamos bien. Nah, no estamos sufriendo, o sea, están está todo muy, muy, muy controlado. Está bien, me gusta. Vale, vale, perfecto. nada con estos vamos a colapsar ya aquí. Vamos a dejar aquí a los barbas. Es que ni, creo que no voy a dejar ni los barbas largas, ¿a qué? Bueno, va, va, va, va. Ahora ya que estamos, sí. ¡Oh, oh, oh, oh, oh! ¡Se eh, eh, eh, cómo que se han colado? Venga, esto no puede suceder. Venga, hay que acabar aquí al apoyo. Venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga. venga. Nah, estamos bien fuertes. Eh, ¿Podemos matar al Broncastle? Vale, uh, vamos a parar el fuego del grupo 5. Alto el fuego todo el mundo. Vale. Eh, ¿Por qué nos giramos? Señores, venga que lo reventamos. Queda solo él. Nada, ya está. Perfecto. Y no usamos las habilidades de, de nuestro señor principal. eh. Pff, nah. 69 pérdidas, o sea... Tú míralo por arriba que íbamos... Es... Escúchame, escúchame, escúchame, escúchame... El lanzagravio se ha cargado 99... 92, el maestro ingeniero 9... Esto ha sido una locura... Es que los Dracoy. A ver... Son unidades muy masivas... Que no tienen por qué llegarte a hacer daño... Me refiero... Es mucha morralla... Que con el ejército que tenemos... Bueno pasas por encima y los revientas pero cosa mala entonces por ahí los números están un poquito hinchados Hombre. el agujero tira tira con el lanzamiento y bueno Calcira medio cementerio sabes que es que es exactamente lo que nos ha pasado los murciélaguitos estos bueno la intención que ha tenido de poder pasarlos por encima y llegar los cañones y tal ahí es en verdad donde me podía hacer daño y yo mm, me he despistado pero ya había acabado con la caballería y me podido girar súper fácil. Entonces, fuera de eso. No sé. Fácil. Bien. No... No me ha supuesto problema alguno. Perfecto. Nada, pues nada. Liderazgo. Ojo, un estandarte de la rapidez. Velocidad, una unidad. Como no le va, pues se la ponga a uno de los señores. Vale. Nada, esto. Brutal Oh, vale Y el maestro ingeniero Sube de nivel Triangulación Gran puntería Es que esta es una pasada Est Y estando En el ejército En el que está Apaga y vámonos Vale, perfecto Perfecto, perfecto, perfecto Vale, y ahora hemos dejado Oh, porque hemos reventado Este ejército de aquí Que nos ha interceptado Vale, y hemos dejado Vía Ligre Para que Thorgrim Llegue Y entre y haga Trocotó Vamos a saltar esto, eh, el castillo de Drakenhof, pero a la de ya. ¿Podemos hacer templo? A ver. Vamos a dejarlo preparadito para que nuestros señores de Cazacadrín. Condes condes vampiro? Así sí que tenemos como objetivo eso, ¿eh? Perfecto, perfecto, perfecto, perfecto. Bueno, vamos a hacer fuerza con todos nuestros señores enanos. Y vamos a ir hacia arriba, claro que sí. Esen, nos va a pillar un poquito lejos En cinco turnos a lo mejor lo tenemos Feo, pero bueno, vamos a hacer fuerza para poder llegar Vale, pues nada Todo listo, vamos a pasar turno Y así por lo menos dejamos El, el planteamiento con un turno Iniciado para el siguiente capítulo Pero bueno, hemos tenido ahí una batallita hasta estado bien, ha estado bien Estamos fuertes, estamos fuertes, estamos muy fuertes. Teniendo en cuenta que tenemos cuatro ejércitos y todos son más o menos de la misma guisa, los Condes Vampiros nos van a durar súper poco. Y, y quiero ver cómo nos enfrentamos al caos, ¿eh? Miedo, miedo me da. Vale, asaltar unidad fracaso. Tiradores del hombre, perfecto. Nos han informado que nuestra aliado pretende atacar esta unidad fortaleza en cuanto se presenta la primera oportunidad vale, bueno ya están ya estamos ahí nosotros preparándolo ¿eh? vale, está bien que este ejército se, se recupere un poquito, vale, diplomacia ¿por dónde vamos a tirar? yo creo que tal y como estamos más, más ingresos no es estrictamente necesario así que esto nos da uh, velocidad de unidades de infantería Está bien porque al fin y al cabo esta la vamos a necesitar más tarde cuando queramos llegar aquí. Hacia la zona esta del árbol. Entonces, uh. Partes intercambiables ya tenemos. Ingenieros de campo, tiempo de carga reducido de la artillería. Esto es una barbaridad. Pero por no dejarnos las cosas de atrás. Eh, creo que nos, hacer, nos hace falta. eh Nos hace falta, falta. Sí, sin duda. Vale, vamos a coger eh, aquí Canciones de marcha para poder continuar con el, con el árbol y más o menos acelerar la. La. Bueno, nuestro avance por el. por el largo del árbol. Vale, perfecto. De acuerdo, pues nada, lo vamos a dejar. Vamos a revisar construcciones y así lo dejamos. Apañadito para el próximo capítulo No, aquí no tenemos nada Caracocho picos, vale, en caracocho picos Vamos a subir la fortaleza ¿A qué gran fortaleza? Vale, ok Vamos a construir aquí El taller de baratijas Aquí tenemos algo Alguna otra cosa útil Vale, la cervecería Que no tenemos cervecería aquí en esta región Y me, bueno, tiene pinta que van a salir rebeliones orcas a patadas albataz vale nivel 4 Uf, está muy bien eh. tenemos vale aquí seguimos teniendo reclutamientos cercanos ok pues a ver Grunty mingle aún no lo tiene vale pues nada vamos a reclutar aquí eh, otra de atronadores wow, que encima ahora vienen a nivel 2 tú y. nada, a, o sea, literal, a fuerza bruta. A fuerza bruta vamos a reventar a estos orcos. Vale. Este ejército nos lo llevamos más para el norte. No tenemos nada que subir. Vale, este ejército nos lo vamos a llevar más para el norte. Vamos a pasar de asediar a esta gente. Aunque esté aquí y nos esté ocupando eh, Territorio, no pasa nada. Vale, este ejército se va a quedar aquí, sí o sí. Vamos a acampar, de hecho. No sé si. No, no nos aumenta el. El. El. Uy. El reabastecimiento. Vale, vamos a hacer aquí nuestros re... respectivos daños. Dañar. Éxito. Perfecto. Este castillo está ya. Hecho polvo, tú. Vale y con el maestro ingeniero dañar murallas 54% éxito perfecto uy sube de nivel vale maestro de obras esmerarse se modifica despliegue la provincia gran puntería mejoras técnicas vale gran puntería vamos a aumentarle el al alcance pero este lo tenemos que unir a uno de los ejércitos Veremos a ver cómo está la cosa. Uh, vale, nos ha subido. Runa de protección. Vale, no, vamos a meterlo... de Bueno, sí, vamos a hacer uno de... Un... Un error único de, de zona de despliegue, de... de campaña. Vale, y nada, y con esto lo vamos a dejar por aquí. Nos queda un... Bueno, vamos a finalizar el turno. No, este movimiento está aquí... ¿Podemos asediar? Ah, asediemos. Asediemos. Vale. Dios. No sé si nos hemos equivocado. Pendón de hueso. Resistencia a la magia. Bueno, eh. En verdad, tenemos. Muchas, muchas, muchas, muchas, muchas, muchas cosas que probar Vale Vamos a, a Vamos a meter una torre Y, bueno, vamos a meter dos torres Vamos a continuar el asedio Y lo vamos a dejar aquí Así que nada Eso es por hoy Espero que os haya gustado Se nos ha alargado un poquito Pero bueno, hemos hecho un turno extra Para dejarlo preparado para el próximo capítulo Así que nada eh, no, eso Espero que os haya gustado Que os haya molado el capítulo Que os esté gustando la serie Vamos por el capítulo número 29 Y lo de siempre Seguidnos en Twitter a los dos Tanto a Kirby como a mí Que van a estar los dos Twitters en la descripción Que comentamos un poquito de todo Y vamos hablando Etcétera Sobre las cositas del canal Y eso Aparte de nuestra Bueno Queremos contenido en general. Además, seguidnos en Twitch, que hacemos streaming normalmente todos los miércoles a las 7, 7 y media. Vimos directo, estamos charlando un ratito con vosotros y jugamos a lo que surja. Por último, suscribiros a este canal de YouTube. Qué guapa está la música para el final del capítulo, eh. Suscribiros a este canal de YouTube, que estamos subiendo contenido diario de calidad y cada día mejor. Gracias por vuestro apoyo. Así que nada, eso es todo, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo capítulo. Venga, hasta luego, adiós.